La biblioteca virtual es el, posiblemente el proyecto pionero que hubo aquí en España en bibliotecas digitales. Nacimos en el año 98, que ya se dice, que ya se dice hace tiempo, cuando Internet no era lo que es ahora. ¿no? Y además nos convertimos en, en, en un proyecto a seguir por mucha gente, un proyecto que además tuvo una dimensión rápida en, en español y en Iberoamérica sobre todo. Y no solo ahí, sino también en Europa, donde donde también empezamos a, a compartir desde este primer momento todo lo que significaba nuestro objetivo fundacional, que era crear una biblioteca en Internet accesible desde todo, desde todo el mundo, en, en, en lenguas hispánicas y, eh, además, con un planteamiento colaborativo y de compartir todos sus datos y todo su contenido desde el primer momento. Bueno, pues la biblioteca se ha convertido posiblemente uno de los grandes ejemplos de transferencia de conocimiento de la, sociedad, de la universidad a la sociedad en el área de humanidades. Nos hemos convertido en un espacio que junta tecnología y humanidades, en un espacio de referencia que además permite no solo a los investigadores, sino a los profesores, a los educadores, puede utilizar datos para, para crear materiales educativos, al público en general, porque puede acceder a los mejores eh, libros, de, de, en el, en libros digitales de la lengua española y de los clásicos del español y de Iberoamérica. Y, además, nos hemos convertido en un ejemplo de cómo divulgar la cultura respetando los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual y, al mismo tiempo, ser un proyecto tecnológico de alto nivel. Bueno, yo creo que además en la, tenemos tres, tres, eh, tres características que yo creo muy propias. Una, nuestra dimensión iberoamericana, nuestra dimensión global del español. Eh, dos, el rigor académico, o sea, casi todo lo que se publica y lo que se, lo que se puede encontrar en la biblioteca viene con el sello de investigadores, de profesores y de académicos que, han, que hacen espacios contextuales alrededor de los autores eh, muy importantes. No solamente es un, un repositorio de libros o una biblioteca ordenada de una manera eh, por materias o por índice y tal, sino que es una biblioteca solo digital, además con muy buenas herramientas eh, del mundo digital concordancias, eh, búsquedas, datos enlazados, con alto nivel tecnológico que nos diferencia con respecto a lo que pueden ser unos repositorios digitales o unas bibliotecas eh, digitales a luz. Para nosotros ha sido muy importante, pero porque desde el principio nosotros pensamos eh, que teníamos que ser un proyecto abierto, de hecho todo nuestro desarrollo está hecho en open source y que, además, los datos tenían que ser también compartidos. Fuimos socios pioneros, de, vamos socios fundadores de Europeana, eh, dirigimos el proyecto IMPACT, que es el, el Centro de Competencia europeo en Digitalización y Transcripción de Textos, con las grandes bibliotecas europeas, y en todo ello siempre lo hemos planteado como, como un esquema de que nuestros datos tienen que estar abiertos y tienen que estar compartidos desde el inicio. Eh, yo creo que, desde que se creó la fundación, fue decisivo el que, siempre, hablar de datos abiertos. Sí, bueno, pues yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento. Tenemos una posición muy sólida y una imagen muy consolidada como proyecto del Español Internet. Tenemos una presencia en Iberoamérica donde el español es muy importante, el 60% de nuestros usuarios vienen, vienen de allá, pero al mismo tiempo también tenemos una, un planteamiento tecnológico que yo creo que estamos ahora mismo en vanguardia de lo que significa eh, toda la reutilización, todo el planteamiento, todos los sistemas abiertos y todo lo que es enlazar nuestro proyecto con los eh, con todos los otros proyectos que existen. Nos hemos convertido en un, en un gran escaparate donde, lo, donde incorporamos cada vez más proyectos para dar visibilidad. Buenos proyectos y al mismo tiempo estamos enlazando con los otros grandes proyectos de bibliotecas digitales existentes en el mundo, en el área anglosajona y en el área europea. Hombre, para nosotros es una alegría, porque al fin y al cabo es un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo desde hace muchos años. ¿no? Y siempre los premios agradecen mucho ¿no? porque bueno, pues nos animan a seguir en este proceso y, y a que pensamos que, que vamos por el buen camino que nuestra la idea que, que nació hace tiempo en una universidad como la Universidad de Alicante, que además también ha tenido siempre iniciativas en, en, en, este, en, en, en datos abiertos y, en, y en, sobre todo en su portal de transparencia. Entonces, bueno, pues que toda esa línea, toda esa línea de trabajo conjunto, pues el que no lo reconozca, red.es y el ministerio y el grupo aporta y el equipo aporta, para nosotros una satisfacción enorme.